ideas que habéis dado, diferentes ideas que yo quería hacer, y de esto han salido cinco DIYs y creo que son perfectos para regalar, ya que son cosas hechas a mano, con mucho amor y muy bonitas, y bueno si queréis hacer estas ideas para regalar no las hagáis el mismo día porque a lo mejor nos da tiempo, hacedlas mejor el día antes, por si acaso, y bueno no me enrollo más, empecemos con el vídeo para hacer el gorro necesitaremos un telar redondo de 25 centímetros y dos madejas de lana, para empezar Haremos un nudo a la hebra de la lana, tal y como veis en el vídeo, y lo colocaremos en el primer pin. Ahora, cogeremos el ganchillo que va incluido en el kit del telar, lo pasaremos por el nudo que acabas de hacer, cogeremos la lana, tiraremos de ella y la pasaremos por el siguiente pin. Cogeremos la lana pasando el ganchillo por el agujero, cogeremos la lana, tiraremos de ella y la pasaremos alrededor del siguiente pin. Cogeremos la lana y la pasaremos alrededor del siguiente pin, cogeremos la lana y la pasaremos alrededor del siguiente pin y seguiremos haciendo este procedimiento hasta completar toda la vuelta. Una vez hecho, cogeremos la lana y enrollaremos el siguiente pit desde detrás hacia adelante, desde detrás hacia adelante, desde detrás hacia adelante hasta cubrir todos los pins. Ahora pasaremos el arito de debajo hacia detrás con la ayuda del ganchillo. Ya veréis que el procedimiento realmente es muy, muy, muy, muy fácil y entretenido. Para tejer el gorro iremos repitiendo los dos últimos pasos hasta tener la medida de gorro deseada. Enrollaremos los pines de detrás hacia adelante con la lana y una vez terminado pasaremos el arito de lana de debajo hacia detrás. Enrollaremos los pines de detrás hacia adelante con la lana y pasaremos el arito de lana de debajo hacia detrás.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 La enhebraremos a una aguja que incluye el kit e iremos pasando la aguja e hilo por los aritos de la lana, debajo hacia arriba. Una vez pasado, sacaremos el arito del pin. Una vez hecho, tiraremos del hilo para cerrar el agujero y lo anudaremos. Antes de anudarlo, deberíamos haber decidido si queremos que en el gorro se vea la espiga o las rayitas. En mi gorro no se ve demasiado bien los motivos porque la lana tenía mucha textura, podríamos decir, pero si lo hacéis con la típica lana, lo veréis mucho mejor. Para terminar, haremos un pompón para colocarlo en el extremo del bolso. En mi caso, como estáis viendo, he decidido hacerlo con la misma lana que he utilizado para hacer el gorro pero creo que también puede quedar muy bien utilizar una ala distinta. Finalmente, anudaremos el pompón al gorro y ya lo tendremos hecho. imprimiendo y recortando el patrón que se dejado de en la cajita de información Una vez recortado pegaremos por el centro los patrones que tienen la misma forma Con el primer patrón cortaremos dos piezas una de tela y una de forro las encararemos y las coseremos por todo alrededor Una vez cosidas haremos unos cortes en las esquinas redondeadas y giraremos la pieza de girado cortaremos un trozo de cartón un centímetro más pequeño que el patrón y lo colocaremos dentro de la pieza que acabamos de hacer ahora buscaremos dónde está el centro de la pieza alargada y la colocaremos por todo alrededor de la pieza base del bolso Cocido, colocaremos la otra base encima y la coseremos una vez tengamos la pieza girada encararemos las dos piezas que hemos hecho hasta el momento y las coseremos tal y como veis en el vídeo ahora haremos el mismo procedimiento que antes pero con la tela de forro cosido, colocaremos el bolso dentro del forro y lo coseremos por todo alrededor menos por el lado de la tapa Tiraremos el forro y antes de colocarlo dentro del bolso le colocaremos una estructura de cartón que la haremos uniendo con cero los distintos patrones Una vez hecho, Colocaremos el forro hacia adentro y coseremos a mano el agujero que queda. Ahora haremos un pequeño agujero en la tapa para poner el cierre. Yo lo estoy colocando de esta forma, pero como cada cierre es un mundo, lo mejor será que leáis las instrucciones. Para la asa, haremos dos agujeros a la solapa del bolso y le colocaremos dos ojales, siguiendo las instrucciones. Para darle un toque más guay a la asa, cortaremos y coseremos por la mitad una tela de 10 por 40 centímetros. Una vez cosida, giraremos la pieza y le pasaremos una cadena que mida un metro y medio. Pasaremos la cadena por los dos agujeros de la solapa y cerraremos la cadena. Para terminar, rellenaremos la tela que acabamos de hacer. Cerraremos el agujero con aguja hilo y ya lo tendremos hecho. Vamos a teñir un chándal blanco, ya que ahora están en tendencia. Para empezar, colocaremos la sudadera bien arrugada dentro de un recipiente y la mojaremos un poquito, no demasiado. A continuación iremos pintando la sudadera con los colores que queramos. A mí sinceramente me hubiera gustado utilizar otra combinación de colores, pero me patelé todo Milán y solo encontré rojo, azul y amarillo. Así que decidí comprar el azul y el amarillo y crear el verde mezclando los dos colores. Una vez tengamos el jersey pintado por los dos lados, haremos lo mismo con el pantalón. Lo arrugaremos, le echaremos un poquito de agua, lo pintaremos con distintos colores, lo giraremos y pintaremos el otro lado. Una vez lo hayamos dejado reposar unas tres horas, lo lavaremos en la lavadora o a mano Aunque el resultado es lo que iba buscando realmente creo que me gusta bastante aunque no sé si de momento me atrevo a llevarlo por la calle Para hacer la funda empezaremos contorneando nuestro portátil en un trozo de papel Una vez hecho añadiremos 2 centímetros por todo el alrededor y si queremos, redondearemos las esquinas. A continuación, marcaremos dónde queremos que empiece y termine la cremallera. El fuelle, que es la parte inferior, medirá la largura que nos haya quedado por la anchura de la cremallera. Lo primero que haremos es encarar y coser la cremallera con el fuelle. Cortaremos dos piezas del patrón base y una de ellas, si queremos, la personalizaremos con nuestras iniciales o con lo que sea Ahora, nos aseguraremos que hayamos pasado las dos marcas del patrón a la tela Alinearemos derecho con derecho, lo sujetaremos con alfileres y lo coseremos por todo alrededor Como me había olvidado de coser la guata a las piezas, lo hago ahora, aunque sí he dejado una notación en el momento que lo debéis hacer. Ahora cosí la guata a la última pieza, que por lo menos esta la hice bien y la uní a las otras dos piezas. tengamos la funda girada, haremos la parte del forro de la misma manera, juntando el fuelle con las dos bases de la funda. Para ir terminando, colocaremos la funda dentro del forro, asegurándonos que juntamos el derecho de la tela con el derecho del forro y coseremos el forro en la cremallera, tal y como veis en el vídeo. Finalmente giraremos la funda por el huequecito que debemos haber dejado abierto y lo coseremos. Pendientes. empezaremos cortando un trocito de alambre de 20 centímetros. Ahora, haremos un espiral en el final del alambre con la ayuda de los alicates. Una vez hecho, enhebraremos tantas cuentas como deseemos. En mi caso, 7. En el extremo, haremos un circulito con el alambre y lo enrollaremos. Finalmente, cortamos. Usaremos un trocito de alambre de 10 centímetros, lo pasaremos por el agujero, lo doblaremos, haremos unas botecitas y con la ayuda de un bolígrafo daremos forma al cierre. El vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier duda que tengáis. Um, también dejadme cualquier propuesta de vídeo porque ahora que llega Navidad y voy a casa, me gustaría grabar más vídeos para al menos tenerlos ya hechos para enero y cualquier cosa. Así que, bueno, cualquier propuesta me la dejáis, que estaré encantada de hacerla. Y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. ¡Adiós! <música>